Nuestro compromiso, nuestro proyecto, seguirá siendo de trabajo. Seguir hablando de trabajo porque eso es lo que precisamente sabemos hacer. Y aquí, en esta colonia, todavía tenemos que trabajar mucho más. Tenemos que seguir mejorando vialidades. Tenemos que seguir generando las banquetas que hacen falta. Tenemos que seguir habilitando esa área verde que los niños y los jóvenes, las familias necesitan para salir a poder pasar un rato agradable, a distraerse, a estar en contacto con la naturaleza. Eso es parte de lo que hoy tenemos que estar haciendo. Mucho trabajo en esta colonia es el compromiso que está haciendo Víctor Más con todos ellos. Amigos, hasta aquí terminamos esta noche, esta caminata. Una caminata que ha sido muy, muy dinámica, muy alegre. Eh, como lo dije hace un rato, caminar con todos ustedes, pues para mí, me da mucha fortaleza. Seguir adelante, cada día caminamos, nos acercamos más al 6 de junio. ¿Y qué va a pasar el 6 de junio? Vamos a ganar, por supuesto que sí. Vamos a ganar porque así lo ha decidido los tulumenses. Porque Tulum le apuesta a continuar. Porque Tulum le apuesta a más y mejores servicios. Porque Tulum le apuesta a seguir con un crecimiento y que Tulum se convierta en ese coloso turístico que bien lo merece.